Sino Internacional del hombre, que para ti has creído, andarás por la calle feliz, al final de esta historia, nuestra vida distinta, hallará nuestro rumbo, con los años encima, y mis pies ya cansados, me verás caminando triste y solo, lo mismo, tú harás lo mismo. Pero al final seré la esposa cariñosa de ese hombre. Y solo irás cuando te acuerdes de mi nombre. Así es la vida, así es la vida. El pasado Y les dirás que te quise Que te quise y te perdí Al final de esta historia Nuestra vida es distinta Allá otro rumbo. Con los años encima Y mis pies ya cansados Me verás caminando triste y solo Marca un destino. Quizás mañana yo te mire como amiga. Tú harás lo mismo. Para Lidia Azul